Este espécimen de la fauna saltenia es un ser que integra el ciclo de la vida de manera muy estrecha. Entabla una relación simbiótica con el resto de las criaturas mediante su particular comportamiento de salutaciones. El Saludatore popularis es un espécimen de la fauna urbana altamente reconocido, aunque no siempre es aceptado. Sus hábitos reverenciadores lo hacen poseedor de una alta gama de saludos que usa indiscriminadamente con los seres que lo rodean. ¿Vale, otra no, Gallina, buchón, papilo. No se sabe fehacientemente si saluda siempre con motivo. De cuando en cuando. Su comportamiento parece azaroso. Nuestro grupo de especialistas ha considerado la hipótesis de que el saludatore ha desarrollado con su manía una destreza para camuflarse entre el cúmulo de individuos que componen el caldo biológico de nuestras baldosas. Aunque este maestro del disfraz y la confusión, entrenado en todo tipo de saludo, sigue dando lugar para el desconcierto. De vez en cuando nuestro espécimen se encuentra con depredadores que están más allá de lo que su inocencia puede reconocer. El charlador nostalgioso céntrico es un elemento del orden habladorus, que usa descaradamente la retórica para llevar la conversación a momentos de su pasado glorioso. ¡Abuelo! ¡Eh! Usted sabe que la gente ahora ya no se saluda en la calle. No, sí. Bueno, pero eso era distinto hace 20 años atrás, ¿eh? ¿Ah? Yo trabajaba en San Antonio de los Cobres, ¿conoce usted? Sí. A 4.000 metros de altura. <risa> una vez ¿eh? se rompió el tren, se descarcinó el tren. Fue un caos total. Entonces pensamos y pensamos qué hacer. Bueno, usamos una soya. ¿sí? Una zorra. ¿sabes lo que es una soya? Y ese, ese, sí, bueno, 24 horas demoramos en llegar a casa. ¿Sí? Pero eso fue hace 20 años atrás. Ahora la gente, por ejemplo, cada uno anda en su cosa, en sus. ¿eh? tiene que comprar, tiene que.. ¿eh? Pero no, no, lo importante es el saludo. Si se pierde el saludo, se pierde todo. Y por ejemplo, yo antes de trabajar en San Antonio de los jóvenes, trabajaba a cada vuelta. ¿Ven acá, justo allá, ¿Ven? ahí, ahí donde... una, dos. Amado y odiado por igual por las criaturas de la urbe, nuestro amigable saludatore no dejará de hacer lo que lo hace. quien es? No solamente porque todos los entes son lo que hacen, sino también porque son lo que hacen para cambiar el mundo que los rodea.